Esta música, ¿lo sabéis? Bueno, ya que estamos varios, hola a todos y todas, soy Cristina de las Oficinas de Información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid. Eh, queremos, eh, no sé si os acordáis, el día 25 de mayo fue el Día del Orgullo Friki, eh, mucho seguro que lo sabéis, y esta semana hemos realizado un mogollón de actividades eh, que tenían que ver con este tema. Eh, no sé si sabéis que el orgullo friki se realiza porque eh, el, se quiere promover y conmemorar ¿no? la cultura friki, ¿no? todo lo que conlleva, aunque hay diferentes posturas sobre lo que es un friki, pero se intenta promover ¿no? todo, lo que, todo lo que se lleva a esa cultura. Nosotros en tu casa y en la mía hemos querido eh, invitar a chicos y chicas eh, que tienen diferentes hobbies y que nos cuenten un poquito de ellos. Habrá gente que sepáis qué es una cosa y cuáles son otras o todos lo sabéis, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir empezando. Hoy vamos a empezar... Eh, bueno, primero, recordaros una cosilla. En cada van a venir eh, varios invitados. Eh, al final de la, entre la entrevista tendréis oportunidad de poder hacer preguntas. Entonces... Eh, Esperaros a este momento para que yo pueda ir viéndola y pueda ir diciéndoles, ¿vale? Eh, y nada, espero que os guste. El primer invitado se llama Alberto, eh, pertenece a la asociación Steampam Madrid y viene a contarnos un poquito eh, qué consiste esto, ¿vale? Entonces, allá vamos. Voy a buscarle... Si le encontramos... ¿Cómo no. está? ¿Sale? por bueno, no. Alberto, ¿no se te ve? A ver. No sé, a mí no a se me ve. Ay, va retrasado esto. Va como con retraso. Nos pongáis los dos al lado, iros una a otra habitación. ¿No se te ve? No. ¿Te desconecto y vuelvo a conectarte? ¿sabéis? Las cosas del directo... ¿Hola? Se te oye, pero no se te ve. No se me ve... Pues... A ver, un momentito... No, no se me ve nada, ¿no? Nada. Qué raro. ¿Quieres que vaya probando con otra persona mientras? Eh, pues sí, invita a otra persona. Y si no vale. sí, invita a otra persona. Vale, pues ahora mismito. Gracias. Bueno, eh, eh, Vamos a invitar ahora a Carlos, ah, perdón, a Carol, perdón, que ha estudiado japonés, un posgrado de traducción audio, audiovisual. Y es especialista en traducción de videojuegos. Y viene a contarnos un poquito en qué consiste esto, ¿vale? Entonces voy a invitar a Carol a ver si conseguimos encontrarla. Hola, Carol. Hola. Hola, ah, se mira. me oye, se me ve. Se te ve perfecta. ¿Qué tal, ¿Qué tal, el, conf ¿Qué tal el confinamiento? Ahí un poco, está un poco ralentizado. No te he escuchado. No me has escuchado. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Qué tal lo estás llevando? Esto de estar en casa... ¿El confinamiento? Bueno, el confinamiento ya poco a poco ya va, ya va acabando, ¿no? Y menos mal que podemos ver a los amigos, a la familia, que es lo que, lo que más hacía falta. Yo sorprendentemente lo llevo muy bien. Ya sabes que estoy acostumbrada a estar en casa, jugar a la consola y demás, a mi rollo. Entonces, bueno... Pues tranquila. ¿sabes? Un, yo creo que es un momento como para reflexionar sobre uno mismo. Aprender cosas, a estar solo. ¿no? Qué bueno. Y, y cre como crecimiento personal. Lo muy bueno, y entonces a mí me ha venido muy bien. <risa> pues mira, eso está bien. <risa> Cuéntanos un poquito, ¿no? Porque he visto lo de traducción de videojuegos. Eh, ¿en, ¿En qué consiste eso? Eh, ¿Traducir videojuegos? Pues mira, yo traduzco videojuegos al español, del inglés al español... Eh, en mi casa, como freelance, eh, pero lo que hago no solo es eh, traducir el texto literalmente, sino que lo adapto a la cultura española. Es decir, tengo que globalizar el producto ¿no? y traducir lo, lo que son los elementos culturales, como los uh -huh. juegos de palabras. Entonces, eso, todo eso lo tengo que adaptar y para eso es necesario ser muy creativa. ¿Y haces también traducción a japonés? ¿O solamente en inglés-español? Eso sobre todo hay trabajo de inglés al español. Porque aunque haya en japonés, las empresas de Japón lo traducen primero al inglés y luego eso ya me lo pasan a mí de, para traducirlo del inglés al español. Porque sale mal barato, reduce cosas. Claro. ¿Y has trabajado de ello? ¿Estás trabajando ahora? Sí, he trabajado de ello. Ahora no hago mucho de videojuegos. Eh, pero sí que tengo mi propio negocio, en el que, aparte de traducir, también eh, reviso contenido, eh, todo tipo de textos, y trabajo para empresas y particulares, y también, bueno, redacto contenidos, eh, páginas web, blogs, lo que quieras. Entonces, bueno, tengo un blog, eh, no sé si lo puedo escribir aquí. Sí, escríbelo, y aquí la gente puede verlo. verlo. Vale. A ver, Vale, este es. Entonces, ahí en el, en el blog, eh, bueno, en la parte donde pone blogs, podéis ver muestras de mi trabajo, uh -huh. de japonés al español y de inglés al español, para ver cómo traduzco. Y no sé, si a alguien le interesa, pues ahí podéis ver un poquito. Muchas Perfecto. Gracias. Aunque para eso tendría que saber si japonés, ¿no? Porque claro, para el japonés y el español, tendríamos que saber que japonés para ver qué tal las es. ¿No? <risa> bueno, claro, claro. <risa> Y, y dime, a ver, ahora mismo hay muchos jóvenes, ¿no? Que te vienen, ¿no? A mí, nosotros que somos de una oficina de información juvenil y nos vienen preguntando que quieren trabajar en temas de videojuegos, o probando videojuegos, o creando videojuegos. ¿Tú qué dices es, a esos claro, jóvenes? ¿Hay, no, trabajo, no hay no. trabajo? ¿No hay trabajo? Sí, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de videojuegos, pero bueno, como todo ahora con el coronavirus ha bajado un poco. Eso sí hay que decirlo. Pero bueno, piensa que todos los sectores que se. Eh, que trabajar en casa va a haber trabajo para siempre. Sí, eso sí. Yo bueno para eso recomiendo estudiar una, una carrera, un curso, especializarse en la traducción que uno quiera o creación o diseño lo que quieran hacer, estudiar uh -huh. bien y que se pongan en contacto conmigo para ya que una no empresa o algo. <risa> Bueno, sí, yo ya tengo ahí mi empresa, que dentro de poco también saldrá una página web que he hecho con una amiga, estamos haciendo una asociación, pero bueno, eso ya hemos salido. Pues ya te otra entrevista, seguro. Vale, Carol, por muchísimas gracias, será cortito, así que nada, acabar con el confinamiento y mucho ánimo, ¿vale? Mucha suerte en tu empresa. Muchas gracias y me alegro de haberte visto. Adiós, Carol. Chao. Hasta luego, guapa. Bueno, eh, eh, el, el, vamos a intentarlo ahora con Alberto, a ver si conseguimos que Alberto pueda entrar. Entonces, invito a Alberto, pero dice que invita a Soraya, ¿no? Para que entre Alberto. Vale, pues intentamos, a ver si conseguimos. Está ahí cargando. Ahora sí, ¡hora! Buenas. Buenas, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal el confinamiento? Muy bien, muy bien. La verdad es que, eh, bueno, teniendo en cuenta pues, que estamos pasando por una situación un poco peleaguda, porque hay gente que lo está pasando muy mal, eh, afortunadamente ni a, ni a mi familia ni a nadie así cerca no le ha pasado nada y ha sido una etapa para desconectar y descansar que, que lo necesitábamos. La verdad, llevábamos una temporada de mucho trabajo tras la campaña de Navidad, y de pronto este parón, pues está bien, hay que adaptarse a cada momento, ¿no? Y si Perfecto. la vida te esto pues hay que disfrutarlo. Vale, y, y te he presentado antes, ¿no? Eres de una asociación Stimpan Madrid. ¿Nos podrías un poquito contar qué es Stimpan? ¿Qué es eso para la gente que no sepa lo que es? Pues mira, el Stimpan eh, es un movimiento cultural que empezó en los 80, empezó como un movimiento literario y para resumirlo de alguna forma es ciencia ficción en la época victor victoriana, ¿vale? Entonces eh, una serie de escritores empezaron a escribir sobre este tema. Era gente que estaba pues, muy influenciada por Julio Verne y lo que querían era soñar con un futuro y un mundo mejor. Entonces el eh, steampunk lo que hace es coger cómo hubiera evolucionado la humanidad si a partir de la era industrial y de esa era de ya, digamos donde se empieza la sociedad empieza a cambiar hubiéramos evolucionado hasta el día de hoy, ¿vale? solamente a partir de lo que es el, el mundo del vapor y de la energía eléctrica, nada más. Eh, el Stimpan, cuando tú lo ves, es algo muy atrayente, es muy exótico, porque es muy hermoso, ¿vale? tanto en lo que es estéticamente, pero es un movimiento cultural que va mucho más allá de lo estético, que es lo que mucha gente eh, no sabe, y por eso un poco también... Se este tiempo a Madrid, ¿no? Para hacer asociaciones, o sea, para hacer. Pues eso, que la gente se lo, lo conociera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues, por ejemplo, una cosa que hablamos mucho es el make it yourself, es decir, hazlo tú mismo. Eh, la lucha contra la resistencia programada, eh, eh, hacer que la gente piense y le dé valor a las cosas que se poseen, no al. Pues, un mismo sacerdotado de venga a comprar, comprar. No, compra menos, pero que compres que sea de calidad y que eso pase a tus hijos, ¿sabes? Entonces, hay mucho sobre lo que pensar. Bueno, nos podemos meter en temas como el, en la lucha ¿no? entre hombre y máquina, entre obrero y patrón, que son cosas que empiezan a desarrollarse todo a través de la era industrial y que poco a poco pues, han llegado hasta nuestros días. Eh, bueno, como ya se ha dicho, hay una asociación que se es estima a Madrid. Si alguien quiere conocer más sobre el tema, pues le invito a que se meta en nuestras redes sociales. Eh, hacemos periódicamente, una vez al mes, hemos estado haciendo quedadas, evidentemente a Ranos, ha, ha sido nuestro aniversario. Sexto aniversario, ya, ya llevamos seis años. Bien. El aniversario, pues no lo hemos podido celebrar como siempre lo hacíamos, que era con un picnic en el retiro pues porque, bueno, porque la situación no, no lo ha permitido, y bueno, y si alguien quiere en cuanto a libros y eso, pues ahí hay bastantes libros que hablan sobre el estimpan, para empezar, eh, bueno, este, es uno de, este ya es un poco obsoleto, porque tiene unos cuantos años, se llama La Biblia del Estimpan, y para empezar a conocer un poco tanto todo lo que es el estimpan en general, pues está muy bien, y lo recomendaría así un poquito pues, para aquellos que quieran iniciarse, Vale, y una pregunta, porque tiene una estética, ¿no? Estamos viendo que llevas un sombrero, entonces no sé si nos podrías enseñar un poco cómo vas vestido para verte. Bueno, el sombrero eh, y muchas cosas de las que llevo en, la, en el día a día, cuando hacemos algún evento, pues lo que más me gusta es que muchas de estas cosas son regalos y algunas de estos eh, regalos están hechos a, a mano, ¿no? Por ejemplo, esto pues lo hizo un amigo que se llama Malcolm. Que tiene un negocio que se dedica a ello. Eh, el pañuelo, este, por ejemplo, lo hizo Bani que es una chica de Barcelona, que es la presidenta de la asociación de Allí, de Stimpan de Barcelona. Eh, los gemelos, relojes, no sé, el chaleco, el chaleco, no sé si ahora lo voy a ver, pero tiene una medallita pues, que también en su momento hizo una persona y también pues, es algo que, que me gusta. No sé, son pequeños detalles y todo, pues es, no sé, es bonito, es elegante. Es elegante, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿cómo visten, ¿Cómo visten el sí. steampunk? En el steampunk es eso, es. Imagínate que el mundo hubiera evolucionado a través de la época victoriana. Entonces, su partida es la ropa de la época victoriana. Pero ojo, nosotros no somos recreacionistas. Los recreacionistas eh, buscan la exactitud. Nosotros no, nosotros nos lo inventamos. ¿sabes? Hay gente, eras gente con un brazo mecánico, eh, pistolas ahí también pues muy vistosas. No sé, la verdad es que estéticamente es muy bonito y eh, además hay ilustraciones, hay cine, hay músicas, tímpanos, hay todo género o sea, lo que empezó como un género literario, hoy en día se ha extendido y se ha globalizado eh, por todo el mundo o sobre todo a partir del 2005-2006 empezó a despuntar de una forma increíble y, y podemos ver eso, pues eh, que está en todos los artes, desde la escultura hasta el cine y no sé es, eh, por ejemplo, La Liga de los Hombres Extraordinarios eh, tiene una serie de puntos steampunk muy bonitos y que me gustan muchísimo. Y si alguien quiere ver una película muy steampunk, para mí la mejor, con diferencia, es una que se llama steamboy Es una película de manga, anime, vamos, y la recomiendo al 100%, porque además se ven ahí todos los prototipos de perfiles que puedo ver dentro del movimiento Steampunk y, y la recomiendo. También Vale, pues vamos a ver. No sé si hay gente que tenga alguna pregunta. Se me ha olvidado hacerlo con Carol antes. ¿Tenéis alguna pregunta? a ¿Alguien que queráis hacerle a Alberto? Aprovechad. Si es rápido. <ríe> a ver si, si alguien nos dice algo. O, lo, o como lo has explicado muy bien, no van a necesitarlo. De todos modos, si queréis hablar con él, ya sabéis lo que ha dicho. Steam Pan Madrid, eh, las redes sociales. Y os, podéis poneros en contacto con él y con todas las personas de la asociación. Lo que ha dicho, ¿no? Hacéis la salida mensual... Sí, eh... hacemos a a museos principalmente, aunque no siempre tiene que ser visitas a museos, a veces puede ser un taller, puede ser un picnic, puede ser la celebración de nuestro aniversario, luego en septiembre, octubre eh, hacemos eh, un evento que se llama Euros 5 y bueno, y es por Es una es una buena pregunta. ¿El steampunk puede ser caro? Y a la vez no es caro. Eh, cuando tú empiezas poco a poco, tú lo que haces es sobre todo reciclar, ¿vale? Eh, acuérdate que antes hemos dicho el tema de la lucha contra la excelencia programada. Yo conozco mucha gente que ha ido a una tienda de Humana, ha comprado camisas y se las ha puesto para empezar a customizarse por de una forma, ¿no? Eh, pero es caro en el sentido que muchas veces... Lo que buscamos es productos de calidad por encima de la cantidad, como he dicho antes. Entonces, prefiero comprarme un único sombrero que me cuesta a lo mejor 90 euros a comprarme uno que valga 40, porque sé que ese tiene un valor para mí y es el que voy a utilizar. De hecho, ese sombrero la primera, la primera adquisición que hice y, y quieres algo que tenga calidad por encima de la cantidad. Entonces, ese aspecto sí que es caro, pero... También hay que tener otra cosa en cuenta, y es que como decimos nosotros, es, eh, el lema de Stimpan Madrid es, esto no es un disfraz, es una actitud. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, tú, si te gusta el Stimpan, no te tienes que fijar solamente lo estético, si te quieres vestir estéticamente, pues, poco a poco pues un día te comprarás un corsé, o te comprarás un chaleco, o te comprarás... Pero tú puedes ir a cualquiera de nuestros eventos vestido como... con ropa de calle normal, ¿no? Esa es otra coña que siempre tenemos, porque siempre decimos lo mismo. o sea, mientras que vengas vestido para no tener ningún problema con la policía, <risa> vestido como quieras. De hecho, un amigo mío que le encanta de le encanta leer Stimpan, le encanta escribir Stimpan, ha venido muchas casas y nunca se ha puesto así ropa así, va de, iba de calle. Y hay otra gente que a lo mejor nunca ha leído un libro de Simpan, pero le encanta la estética y viene eh, con la ropa. O sea, yo creo que tiene que haber cabida para todo el mundo, ¿no? Hay asociaciones, a lo mejor, antiguamente se acaba más de eso, no, tiene que ser muy literal o no, tiene que ser muy estético no. Yo creo que aquí hay cabida para todo el mundo, para el que le guste leer, para el que le guste el cine, o pues simplemente al que le guste un día salir de una forma diferente de casa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, y, muchas gracias. Y nada, que vaya todo muy bien la asociación, que podéis celebrar el año que viene el aniversario al aire libre, que sé que lo he visto porque he visto fotos y sé que queda muy bonito, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Por supuesto que invitados todos porque además eso es para todo el mundo. Vale, hasta luego. Un placer. Vale, eh, bueno, ya vamos por nuestro tercer invitado. Eh, en este caso tenemos a Carlos, es aficionado a los cómics. Y nos va a hablar un poquito sobre el tema. Vamos a buscarle. A ver. Aquí, aquí estás. Hola. Hola, Carlos. Hola, Carlos. TVOs de, de la época pues, Los Tío Vivo, Los, los Mortadelo bueno, Cada vez que qué iba bueno. a casa Desde chiquitito Me los rebuscaba y me los leía ahí en su casa Y tal, y, y me encantaba Y luego mi padre, pues a través de mi padre Pues conocía a Capitán Trueno Conocía a Flash Gordon Príncipe Valiente, entonces Nunca, no, o sea, siempre he estado Rodeado de cómics, desde, desde muy chiquitín y ahí empezó mi afición, con los dos Mickey, de Mickey Mouse y de Pato Donald, pues de ahí en adelante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la Manga, en Manga? Buena pregunta. A ver, yo, yo sobre todo lo que leo es, es cómic europeo y, y cómic americano. ¿no? El manga, si te digo la verdad, creo que he leído uno o dos en toda mi vida. Eh, bueno, básicamente el manga es el cómic japonés, es, eh, es, generalmente son en blanco y negro, se leen de derecha e izquierda, pues un poco siguiendo el mismo la misma, el mismo formato que, que, el, que el formato en Japón. ¿no? Eh, respecto al cómic, eh, la diferencia con cómic europeo y cómic japonés... Pues tampoco te sabría decir muy bien porque digo que el cómic moderno lo conozco poco, pero básicamente la temática abarca temáticas desde, desde temática social, a temática ciencia ficción, o se toca todos los palos, ¿no? En, quizá en cómic la mayor parte de la gente se está más acostumbrada al cómic al cómic norteamericano, al, al cómic de superhéroes y tal, pero la variedad de cómics es inmensa. Tienes cómics desde denuncia social como Maus, por ejemplo. A, o Watchmen incluso, a pues, los cómics de Capitán América, etc. O sea, tienes muchísima, muchísima variedad en un campo yo. Y hasta hablado que hay en el cómic, ¿no? el cómic ¿no? norteamericano ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? y el ¿no? europeo? ¿Y ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Bueno, sí, sí más o menos, la gente la normalmente gente suele distinguir. El cómic europeo eh, quizá más próximo un poco a nuestra cultura y el cómic norteamericano. En el cómic norteamericano tienes lo mismo, tienes una variedad tremenda, desde cómic de superhéroes, eh, a cómic de mmm, novela negra, cómic de denuncia social, etc. El cómic europeo, bueno, aquí en España, o sea, mejor dicho en Europa, los más conocidos quizá por todo el público o a grandes rasgos vienen a ser Asterix o Tintín, por ejemplo. Eh, ya digo que, que, que en cuanto a temática viene a ser similar, ¿no? Pero quizá, quizá en el cómic europeo sí que se ha centrado más el tema de, de denuncia social o de... Recreación social, en ese sentido. ¿Y nos recomendarías alguno que, que más te gusta? A ver, yo tengo tengo muchísimos que me, que me encantan y algunos los releo. Bueno, de hecho, me encanta releer muchos de los cómics que tengo. Pero si tengo que destacar algunos, yo destacaría tres, porque quedarme con uno es complicado no tengo muchísimos más, ¿no? pero yo por ejemplo me encanta por ejemplo, el, el retorno del caballero oscuro de Frank Miller, me parece uno de los mejores cómics de Batman me parece uno de los mejores cómics que se han escrito nunca mezcla ambas cosas que te decía, lo que es el, la vida del superhéroe con esa denuncia social, ese trasfondo de crítica social, es, es maravilloso un cómic de los 80, fantástico eh... Luego, otro, otro que para mí es, eh, es increíble y que siempre tengo un, un rinconcito en mi corazón para el cómic español, que por eso me creé, me crié con ellos, es para Ibáñez, Mortadelo y Filemón. Y el, el, el del... Es, es, ya digo, es mi opinión, habrá gente que me patee por ello, pero el bacilón es una de las historias más divertidas que me he encontrado yo de, de, de Mortadelo. Y pues no sabría decirte, bueno, de Star Wars, que también es otro mundo que en el, en el mundo del cómic se ha abierto camino, ya empezó pues cuando salió la película, en el 37, empezaron a salir muchos cómics, pero en los últimos años ha pegado un despegue tremendo, sobre todo en los 90 y ya ahora en el 2000, ya como ha cogido la factoría de Disney, se ha disparado muchísimo, tiene cómics realmente fantásticos, para mí Imperio Oscuro, por ejemplo, es uno de los, de los más impresionantes de, de Star Wars, ¿no? Esos tres, digamos, y uno que también, bueno, ya que me pongo con el cuarto, ¿no? De los que yo soy de jovencitos, de Espada salvaje de Conan, la verdad de, de, de Conan, ese... O sea, eso sería para más jovencitos, no quedancitos, ¿no? Pues ese yo... Vale, es para mayores, pero yo lo leí con unos 12-13 años. Y era, pues eso, es Conan, eran las novelas en blanco y negro... Era fabuloso, ¿no? Uno, unos dibujantes increíbles y la historia a mí me, me enganchó muchísimo no y quizás bueno, pues por coger cuatro así, hacer una pequeña selección son los que los que me han marcado a mí siempre. Perfecto, perfecto gracias Carlos, exactly. contarnos un poquito y nada, y vamos a la anima que lea cómic, para que lea cómic o por lo menos que lea ¿no? Nombre, que lea, ¿no? Que... Sí, porque además, yo quería en general, pero siempre como el cómic como casi es un poco menos valorado, ¿no? Como un, un sector marginal, ¿no? Bien, si eres cómics es que eres un crío, es que pues como te he dicho, hay cómics que, que realmente merecerían casi el premio Nobel por, por la literatura que, que, que, que conlleve y que, que transmite. O sea, que... Con muchas gracias, con muchas gracias. gracias. Un placer y no me gusta nada. Bueno, espero que os haya gustado, que os esté gustando, perdón que os haya esté gustando, que todavía nos quedan dos personas, ¿vale? Eh, eh, ahora voy a invitar a Soraya. Soraya es cosplayer desde que tenía unos 15 y 16 años eh, y nos va a hablar un poquito de ese mundo, ¿no? De lo que es el, el cosplay, de lo que es un cosplayer Entonces, vamos a invitarla A ver con qué nos sorprende hoy ¡Holi! ¡Hola! ¿Quién eres? Dime Pues soy de Mérida, de Bray Ah, hola, hola, hola, Merida. Cuéntanos, eh, Soraya, ¿qué es ser un cosplayer? ¿Qué es? Un cosplayer que viene de la palabra cosplay, que a su vez viene de dos términos. Cosplay, eh, costume play significa jugar a disfrazarse. Y bueno, aunque venga de Japón, el término es inglés, pero ya prácticamente está en el mundo internacional, <ríe> por todas partes. Vale, ¿y, y llevas mucho tiempo? He, ido, he visto que llevas mucho tiempo siendo cosplay, haciendo cosplay. Cuéntanos, ¿hay, ¿cómo ha evolucionado? ¿Tú has visto evolución? ¿El cosplay sigue igual? Pues yo me enteré del cosplay en el 2006, cuando iba con mi amiga Karen a unos eventos gratuitos en Alcorcón, y luego prácticamente en el 2007 o 2008, más o menos, en el instituto también iba subiendo de... a oídas, al principio era como algo pasajero, pero luego ya empezó a dar un boom, y ahí que conocí a Carol en bachillerato de artes, porque había una chica que hacía clases de manga, y, y bueno, evolucionar ha evolucionado mucho, tanto que antes hacían cosplay más chicos que chicas, y ahora es como más al revés, las chicas un montón. Y sé ¿sí yeah. que lo he oído alguna vez, ¿no? Por tema de cosplay, ¿hay diferentes formas de llamar a los chicos a las chicas cosplay o depende de cómo se vistan o algo así me suena? Sí, eh, una chica se puede convertir en un personaje masculino llama, eh, con crossplay y una mujer puede pasar a... no, perdón, y un hombre puede pasar a femenino con... Eh... Ay, espera, que <risa> <risa> estoy nerviosa. Bueno, cosplay en general abarca los dos términos, no hay... No... Vale. Había otra cosa. No te pongas nerviosa, no me sí, son bien, son nada. Eso. Y cuéntanos un poquito, eres vas de Mérida, es de Disney, entiendo. Eh, Enséñanoslo, si quieres un poquito para que lo veamos. A ver, no llevo los zapatos, pero bueno, o sea que se vea. ¿La ¿Las has hecho tú el disfraz? ¿El traje lo has hecho tú? ¿La... ¿Te las has comprado? El disfraz me lo ha hecho... espera, eh, que arreglo la cámara otra vez. El disfraz me lo ha hecho Ana y le mando muchos besos. ¡Mua! Vale, ¿y la peluca eh, la has comprado también? Sí, de Aliexpress. Vale. Igual que el hermano oso. El hermano oso. Vale, y de todos los cosplays que has hecho, porque entiendo que has hecho muchos, ¿cuál es el que más te ha gustado hacer o el que más te ha gustado interpretar? Eh, el primero de todos fue el de Mikuru. En el 2006 cuando Carol y yo fuimos con otras amigas, pero no llevamos ni peluca, solamente nos hicimos el traje de colegiala con la falda y el bordado nos lo hizo su madre y nada, llevamos con nuestro pelo real y la gente nos empezaba a hacer fotos por todos lados porque decían que nos parecíamos un montón y yo soy castaña, pero bueno, la, el personaje era la pelirroja. Ese fue el primero y ya en el 2011 eh, hice un personaje de zorro. Como he puesto hoy en una publicación, me apasiona disfrazarme de animales y iba de zorro, pero ahora, ahora me encanta este personaje, el de Mérida. Es que, de hecho, me acaba de pasar una cosa desde la terraza mientras esperaba el directo y una madre me ha visto. Yo he intentado esconderme, pero he dicho, bueno, ya sabe quién soy. Me ha me he acercado y las niñas de abajo han empezado a decir, bonita, no sé la madre, mira, no en nuestro edificio. <risa> Tenemos a Disney aquí en España, en directo, en Madrid. <risa> vale, Soraya, pues muchas gracias. Eh, por estar aquí en el directo y, y nada, te seguiremos viendo seguro que personalizando personajes Bueno, sí, un besito sí. Adiós Bueno, y vamos a ir con por la, por la última persona ella se llama Nimeria, ¿vale? eh, es una Cosmaker, eh, y nos va a explicar un poquito qué es esto, porque yo lo de Cosmaker tampoco lo había oído antes Si la encontramos... Aquí estás. ¿Se ve? Todavía no. Estamos ahí esperando. Está dando vueltas el ¿sí? cielo. A ver, a ver, que piense. <risa> No. Nada. Se te oye pero no se te ve. O sea, como Alberto antes, ¿no? Sí. ¿Y si cierro y lo vuelves a intentar? Venga, va, vamos a intentarlo. Ya sabéis, las cosas del directo, estas cosas pasan. Las conexiones que están saturadas. Estamos todo el mundo en a... internet. A veces es complicado con estas. Nada, a mí me sigue saliendo la pantallita en negro. ¿Le podrías dar la vuelta a la pantalla y volver otra vez? A lo mejor ahí a veces. hace como un clic. ¿No? Nada. Bueno, pues si no, nos vas contando y a ver si, si conseguimos que cambie, ¿vale? Vale. Bueno, Nimeria, cuéntanos, ¿qué es esto de Cosmaker? Bueno, pues ahora ya estaba hablando del cosplay, que es cuando tú te vistes de un personaje y Cosmaker es cuando tú te lo haces. Te puedes vestir, puedes hacerlo para otra gente, pero básicamente es hacer el cosplay. Tú, con tu máquina de coser, si es un vestido, si es armadura, es maker y es hacerte por las piezas de las armaduras, por ejemplo. O sea, que hay diferencia entre una cosa y otra, ¿sería diferente? Sería diferente, puede ser, puede ser cosmaker y cosplayer, pero cosplayer es siempre, solo el que se viste, cosmaker es el que también se lo hace. Uh -huh. Vale, y el, el, ¿qué personajes has hecho, qué personajes has, has creado? Mm, he hecho un montón de Disney, Jane Porter la de Tarzán, Ana de Frozen, Blancanieves, he hecho a Victoria la novia viva de la novia cadáver, eh, he hecho alguna versión de Hannah Alexander, que es una ilustradora que hace vestidos súper bonitos, de Sofía de Castillo Ambulante, que tengo un montón de trajes que me he hecho. Qué bueno. Tengo una compañera que se volvería loca con tus trajes, que le encanta Disney. <risa> y cuéntanos, eh, aparte de hacer trajes de cosplay y demás, ¿tienes algún hobby más que nos quieras contar? Me encanta todo el mundo de la fantasía, el rol, Harry Potter, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos... Sí, sí, sí, yo estaba con mi diademita de Hufflepuff en plan, vamos a ir de un poco de Harry Potter, porque hace un calor del demonio aquí en Coruña, y ponerse ah, un cosplay... en Coruña, es verdad? O sea, estamos a 30 grados, entonces fue como, ponerme un cosplay a 30 grados, mejor no. <risa> me la pues, cosas de Harry Potter, tengo Funkos, tengo todos los libros, tengo un par de libros en inglés que me compré cuando estuve de intercambio en Oxford, en plan, ¡ah, que salen aquí nuevos! Tengo muñecas edición limitada de Disney, de Frozen, o sea, pero eso no lo puedo enseñar porque no va la camarita. Vamos a intentarlo otra vez, voy a salir, vas a salir y te vuelvo a entrar, ¿vale? Y a ver si conseguimos que lo puedan ver. Vale. Y así la última vez lo intentamos. Nada, nada, no. nada, no, bueno, te invitamos a que nos pases una foto a, a, a arroba madridjuventud y nosotros la colocamos y la podemos ver tu colección de cosas de Disney y de cosas de Harry Potter. Y así vale. por lo menos tendremos vemos y te podemos buscar. Vale. Y nada, pues, ¿Nimeria? ¿Nimeria? ¿Por qué? ¿Qué te llamas Nimeria? Cuéntanos. Pues porque cuando empecé en esto de cosplay, justo empezaba Instagram, o sea, hace como cuatro años, y fue como, ¿qué me pongo yo de nombre de Instagram? Y justo estaba, pues, Juego de trono, las temporadas, y la loba de Ariastar, Star, que me encantaba, se llamaba Nimeria, y fue como, pues, Nimeria. Y ahí está, se ha quedado, han pasado los años, todo el mundo me ha empezado a conocer como Nimeria, y se ha quedado. Perfecto, pues nada, muchas gracias Cris Y vale, nada, te invitamos vale A que nos manden las fotillos Perfecto, un beso, chao chao Bueno, ya hemos acabado Con las entrevistas, espero que os haya gustado eh, Y nada, invitaros A que mañana eh, Tenemos otro directo a las 6 de la tarde de, Para que se llama Frikiando, ¿vale? Va a ser un concurso de preguntas sobre series y películas Que podréis a ver si sois capaces de adivinar todas o casi todas, porque algunas son muy difíciles y, y, y también de todos modos el miércoles que viene seguimos teniendo en tu casa y en la mía. vale así que